ningún muy grosero. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Pisa, pisa. Aquí, aquí, aquí, pisa. Cuesta 10 dólares. Y era una pizza de peperoni. Ok. Dundi, traigas. Dundi. Ay, ay, Le gusta jugar videojuegos. donde no gusta de jugar videojuegos si no le gusta. ella ya coleccionó. es muy grosero. tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. tan, tan, tan.